¿Cómo están amigos de YouTube? Les damos la bienvenida desde ni más ni menos, que ahora Silvio Soldán, del Jockey Club de La Plata. Miren, ¿dónde estamos? Acabamos de, bueno, dar un vernissage para los más íntimos y también para los fanáticos más comprometidos que tuvimos este año. Y vamos a despejar dudas, brindar información y nada, discutir sobre el presupuesto participativo ADERSIT 2019. Sí, estamos acá en esta humilde ruedita de prensa que ofrecimos. La verdad que nos sorprende la cantidad de gente que asistió. mira allá está Villordo, boludo. Allá lo vemos a Villordo. Y eh, allá está Sky. mira comiendo ni más ni menos que el bubín hamburguesa que hizo mi mamá. Impecable. Y bueno, hicimos pasar esta servilletita a los comensales para que nos hagan las preguntas que tengan sobre lo que se viene en el futuro del canal. Si te parece, pasamos a responderlas. Pregúntame una uno. ¿Van a seguir con el canal el año que viene? Porque la verdad es que no los ve nadie. Y bueno, la, la respuesta es que sí, vamos a seguir con el canal. Y como siempre, no nos importa cuánta gente nos vea. Sabemos que nuestros 15 seguidores son fieles porque nos demuestran su amor casi constantemente. A mí me despiertan 3 de la mañana mensajitos de Instagram, me tuitean como loco. Y sí, vamos a seguir solamente para ellos, solamente para ellos. Sean 15, sean 10, sean 2, sean 1000. Sean nuestras mamás nada más. Vamos así. vamos ¿no? así? Firmas al pie cañón. Mientras haya una silmaníaco de que disfrute de los videos, vamos a seguir haciéndolo. Pregunta número 2. ¿Cuándo sale el próximo video? Esta es una pregunta importante porque vamos a aprovechar para contarles que bueno, como obviamente se vienen las vacaciones, nadie va a estar en internet, a en la pileta, en Cancún, nosotros Yo por ejemplo me voy a ir a Florida, San Francisco, de vacaciones con mi novia Y calculo que vos más o menos estarás igual Y yo pensaba ir... David me escribió que está en Punta del Este y por ahí me paso unos días con él Por ahí me quedo trabajando en cosas para el canal, uno nunca sabe Uno nunca sabe, estuvimos hablando con Jorge Rial también a ver dónde estaba, el gran amigo eh, queríamos ir a la feliz con él una temporadita, pero bueno, este año no se va a poder. Eh, no estoy más respondiendo la pregunta. El próximo video va a salir aproximadamente en mediados de enero. Eso te lo podemos prometer. Después en febrero... Sí, febrero viene después de enero. Sí, sí. En febrero va a salir otro video más y vamos a despegar con todo en marzo aproximadamente que vuelve el contenido nostálgico, mucho ojo, que vuelve con todo. Eh... Selección de juegos bastante particular, tenemos preparada y eh, En marzo es cuando volvemos con todo, pero en las vacaciones no los vamos a dejar solos y vamos a tirarles algún otro contenido para mantenernos bueno en contacto, divirtiéndonos Uno a pesar de estar rodeado de amigos en playas paradisíacas Siempre hay momentos en el que se siente solo y puede acudir al internet Pasamos a la siguiente pregunta Pregunta número 3 Pregunta número 3, esta es la letra de Coti. ¿Dónde está Coti? Qué hijo de puta. ¿Planean nuevos segmentos cuáles? Esto... Yo, nosotros ya habíamos hablado de esto con él, así que le hizo como para que respondamos. Eh, sí, planeamos nuevos segmentos. La idea sería... No quiero prometer nada, no pongan las manos en el fuego por nosotros, porque no hay que poner las manos en el fuego por nadie, ¿no? Eh, pero planeamos que el 2019 nos encuentre encontrándonos, valga la redundancia, una vez a la semana se puede Tenemos planeados algunas cosas que incluyen eh, cassettes de audio Con una variedad de, digamos, personalidades que van a filtrar toda esa información Las cuales son bastante particulares Acabamos de firmar contrato con una nueva integrante del equipo Que ya le develaremos, que va a cumplir una función importantísima en este segmento eh, vamos a también hacer videitos más tirando a tops, biografías, reviews de juegos indie, ese tipo de cosas. Van a haber también bastantes que seguramente les van a gustar porque van a tener, bueno, la marca... Claro, si bien va a ser un contenido que está en todos lados, va a ser filtrado como solo decir sí, te lo pueden mostrar. Exactamente. Y eso es todo lo que podemos decir por ahora. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pre la pregunta número 4. ¿De qué manera los podemos ayudar? Una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Acá hacemos un paréntesis para agradecerle a uno de nuestros primeros seguidores, pero de, de los comprometidos en serio. Porque vino y ni más ni menos sin que nadie se lo pida ni nada. Se encontró acá con nuestro humilde servidor Nico. Y le obsequió un Top Gun 2 para Nintendo. Vamos a decirlo. Le mandamos un saludo a Troll Center. Que nos regaló esta maravilla que están viendo en la pantalla. Es un Top Gun original de Nintendo con su cajita y su... ¿Qué? La cajita interior. La verdad es una belleza nosotros. Bueno, no lo podemos creer, estamos agradecidísimos. Si quieren visitar su página que es divertidísima, tienen el link por acá. Eh, y bueno, para responder esa es una a la manera. Que... Nah, perdoná, perdoná. <risa> para responder a la pregunta, porque bueno, el video no tiene que ser muy largo. Perdón chicos, pero eh, esa es la manera que tienen para ayudarnos. O o eh, son claro. dos maneras, manera digital. Compartan nuestro contenido, dennos me gusta, recomiéndennos con todas las personas que crean que el contenido pueda llegar a a interesarles. Interactúen con nosotros, con las firmitas, ese tipo de cosas. Mientras Eso más interactúen también... agradecidísimos Nosotros sabemos quiénes son los que comparten y estamos eternamente agradecidos. Y les damos su lugar y le vamos a dar su lugar a todos los que interactúen con nosotros. Vamos a intentar de algún modo poder darles crédito a nuestros más asiduos fanáticos que nos hablan todo el tiempo y nos gustaría poder, eh, nada, ¿viste? devolverles un poco de ese cariño en algún video. Pero ya veremos cómo vamos a hacerlo. Y la otra manera para ayudarnos que tienen es como hizo nuestro buen amigo de Transenter, ok. Cualquier juguetito bizarro que tengan tirado en su casa, cualquier cartuchito de family que quieran tirar a la basura porque ocupa espacio, no se deshagan de eso. Por favor, envíenoslo al cuartel general de Arcid y va a tener su merecido videito. Bien, y podemos pasar a la última pregunta. Una letra medio inentendible. Sí, que dice? ¿Qué? mono? el mono? No, yo no lo vi el mono. ¿No está? Parece dentro del mono, parece adentro del mono, se habrá escondido, por so, sobre, es todo, una... sobre todo, por la pregunta. Sí, les quedó una tuca por ahí. Bueno, es una pregunta un toque desubicada, estando acá en el, en el ala Silvio Soldán del Jockey Club, la verdad que no da, no es el lugar. Eh, vamos a aclarar las cosas. Nosotros todos lo, los chistes que hacemos acá sobre. bueno, sustancias ilícitas de las drogas, es toda utilería, nosotros estamos absolutamente, rotundamente en contra de la, la utilización de cualquier tipo de sustancia que altere el, el correcto funcionamiento de una persona normal. ¿no? Nosotros condenamos todo ese tipo de prácticas. Así que este tipo de preguntas, bueno, si bien mono, no sé, está todo bien, no, no me parece que sea el lugar. Totalmente de acuerdo. Y, y con esto y... ya está. Había una pregunta más, pero la verdad que esto me me puso mal y quiero terminar acá pero bueno eh, al menos dijimos todo lo que queríamos decir nuestros fanáticos tienen toda la información que tienen que tener y bueno, muy buen, sincero y profundo deseo de unas felices fiestas y felices vacaciones, nos estamos viendo nos estamos viendo después de las vacaciones chicos si quieren no, cualquier cosa que les gustaría o que les interesaría que hagamos o que nos quieran preguntar y bueno, en algún momento capaz de ya respondemos. Así que nos vemos en 2019. Hasta el 2019, Hasta chicos. Hasta el 2019, chicos, chicos.